Curso corto virtual, cortes y porcionado de carnes. Actividad de aprendizaje 1, actividad interactiva, identificar los principales cortes del cuarto posterior de la canal bovina y los subproductos. Estimado o estimada aprendiz, es una bienvenida a esta actividad interactiva en la cual le voy a los retos para demostrar los conocimientos adquiridos en esta actividad de aprendizaje. Desafíos de esta evidencia se recrean a través de situaciones o escenarios relacionados con el programa de formación favoreciendo el análisis del contexto asociado a su temática central. Vamos a dar en continuar para seguir con nuestra evidencia. Esperamos a que cargue la multimedia para empezar nuestra actividad. Vamos a dar clic en esa parte donde nos dice seleccione el tipo de cuchillo. Seleccione el cuchillo requerido para este tipo de corte. Nos dan 5 opciones de cuchillos. La respuesta correcta para, esta, para este primer caso como tal es esta. Verificar y continuamos. Muy bien. Seleccione el cuchillo adecuado para realizar el corte les mostrarán cómo le vamos a hacer el corte esperamos unos segundos continuamos Listo. vamos vamos a clic en iniciar lo que vamos a hacer es arrastrar cada una de las partes a su respectivo espacio donde consideremos que es la correcta vamos a iniciar con el lomo no, perdón, ese es el lomo. Lomo, punta blanca, muchacho, capón, tortuquita, el lagarto, ola negra, chocosuela y cadera. Esa sería la organización para este tipo de carne. Muy bien, conocido con éxito los cortes que se pueden apreciar desde la zona externa del cuarto trasero de la canal boina, así demuestra que ha comprendido el material de formación. Continuamos, al igual que entero, vamos a seleccionar el cuchillo que corresponde, para esta ocasión el que corresponde es que, seamos, que encontramos en la parte derecha. Verificar. Nos muestra nuevamente la corte. Al igual que en el anterior vamos a identificar cada una de las partes de este tipo de corte en específico. Iniciar. Tenemos el lomo nuevamente. Tenemos la entrepierna. El muchacho o capón. Solomillo. Lagarto y tortuguita. Esa es la correcta forma de organizar una de las definiciones tal. listo, muy bien, ha reconocido con éxito los cortes que se pueden aplicar desde la zona interna del cuarto trasero de la canal bobina, y demuestra que ha comprendido el material, felicitaciones, Cumplimos el propósito de la actividad interactiva, gracias a su colaboración Luis identificó los cortes básicos del cuarto trasero de la canal bobina, con esto terminamos nuestra evidencia,